Muchos coaches en los procesos de formación de, de años vienen planteando pues, esa necesidad de soltar antes de las conversaciones de coaching, antes de sus sesiones. Ese soltar tiene que ver con entrar en la presencia. El estar presente implica eh, situarnos en un lugar en este mismo momento, mientras que solemos tener en nuestra cabecita. Muchas experiencias de nuestro día a día, que hemos vivido en esa mañana, en ese día, días anteriores, en el pasado, incluso cosas a futuro. ¿Qué haremos mañana? ¿Qué haremos pasado? ¿Qué voy a hacer luego? ¿Qué tengo que hacer cuando termine la sesión? ¿Qué voy a hacer en la sesión? Todo este tipo de conversaciones está interfiriendo en lo que es estar en calma, estar presente, estar simplemente. Para ello eh, te propongo pues, un tip. ¿no? un tip eh, inicial o una idea eh, que puedes intentar desarrollar y practicar o quizás ya la tengas implementada, que es eh, soltar antes de la conversación de coaching. Esto requiere pararte contigo mismo, conectar contigo. Por ejemplo, recursos que puedes utilizar, una pequeña meditación de conexión con tu cuerpo. El cuerpo siempre está en el presente, el cuerpo está situado en un lugar eh, estático de experiencia del presente en ti por tanto como es una herramienta tuya forma parte de ti lo puedes utilizar como medio para calmarte ¿sí? eh, normalmente el foco lo puedes poner hacia tu estómago hacia bajar hacia las caderas chequear un poco tus piernas tus pies tu respiración Ese es el punto más importante también puedes fomentar la, la meditación con vídeos que puedes encontrar o apuntarte a algún centro de yoga para enfocarte en lo que es la meditación. Eh, meditar, estar presentes, implica soltar lo que nos impide estar presentes. Concretamente, es cuando estamos en el pasado o cuando estamos en el futuro. Es cuando no estamos en el presente. Por tanto, todo eso que tienes que hacer luego, déjalo para después. Te puedes decir a ti mismo antes de la sesión, bueno, ya luego enfocaré esto. Como Escarlata Ojara, en lo que el viento se llevó, cuando tenía un conflicto, o una situación tediosa, incómoda, se iba a su casa, cerraba la puerta y se decía esa frase, mañana será otro día. No quiero plantear que desdramaticemos, que desconectemos realmente de las situaciones. Pero en ese momento puede ser útil para ti para entrar en la sesión mucho más en calma, más presente. Eh, soltar el, el futuro y eh, también centrarnos en lo que queremos. ¿sí? Si contigo mismo comienzas a hablar, a decirte frases, esto va a impactar en tu propia experiencia. Por tanto, puedes decirte a ti mismo, pues voy a enfocarme en esta sesión, a estar presente. Eh, voy a estar solo para el coaching solo voy a estar para esta persona eh, es habitual que muchos coaches empiecen las conversaciones de coaching y cuando ya están comenzando se empiecen a relajar ¿no? porque al principio también están los nervios ¿sí? esas cuestiones eh, de relación personal con nosotros mismos que podemos seguir fomentando sentimos emociones incertidumbres se activan emociones en los pensamientos que tenemos y el simple hecho de que te digas igual a ver qué me voy a encontrar, ya te estás situando en un lugar de expectativa y esa expectativa hace que internamente sientas una emoción más de tensión. ¿sí? Entonces eso que nos decimos va a repercutir mucho en ese comienzo de la conversación y la experiencia que vamos a vivir. Mi propuesta es entender también, por un lado, o tener en cuenta que es un proceso de conversación. No todo lo vas a resolver ya. Entonces, para aquellas mentes o coaches con mentes resultadistas que esperen obtener un resultado rápido porque están a la expectativa de obtener resultados por el placer que se siente de obtener un resultado, todo esto también sobra. Entonces, ¿qué queda? Ser más tu coach bueno, espero que te sea útil al menos que puedas coger una idea que puedas llevar a la práctica porque sin práctica eh, no vivimos la experiencia y es necesaria porque cuando vives la experiencia sientes lo que estás viviendo y una vez lo sientes puedes comparar con lo que vivías antes y ahí es donde generas una comprensión y un autoaprendizaje potente así que eh, ánimo y a desarrollar esas habilidades que merece la pena a favor de las personas con quien nos relacionamos y sobre todo a favor de ti mismo porque te lo puedes llevar a tu vida.